Cuando llegué al Reino Unido en el 2003, acababa de ocurrir la revisión de casos de muerte súbita en que los padres habían sido condenados, las madres habían sido condenados, porque no había eh, causa de la muerte, eh, los padres habían sido los únicos testigos y eh, ante la falta de evidencia policial, la corte se basó en la ciencia y la ciencia dijo que si no había una causa encontrada en el, en la, en el cuerpo y en la histología por lo tanto sería eh, producido, provocado, criminal. Entonces ahí pasó a ser de una autopsia realizada por los forenses con un interés más criminal a ser una autopsia realizada por los patólogos pediatras con interés de científico de buscar la, la, la causa de muerte natural. Hemos aprendido mucho, sabemos mucho qué son los factores de riesgo que pueden evitarse, potencialmente evitar la muerte súbita o reducir su incidencia. Sabemos cuáles son los casos eh, en que hay anomalías genéticas eh, que pueden producir la muerte súbita. Queda mucho por aprender. Pero sobre todo eh, hemos aprendido entre todos eh, a descriminalizar eh, la muerte súbita porque los padres se encontraban con la doble sentencia de haber perdido a un hijo eh, de una manera trágica, repentina y que aparentemente estaban sanitos a eh, encima eh, encontrarse tras las, regas, las rejas porque eran considerados sospechosos. <risa> Редактор субтитров